Campeones de League of Legends en 10 segundos. La chica de las 1000 skins. Después de pegar una habilidad, deja esa marca. Y si pega un básico, hace daño extra. Tira luz que estunea. Tira luz que pone un escudo. Tira una luz que ralentiza. Y la luz después explota. Tira una luz muy grande. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.